¿Andas contra mí? Necesito tu ayuda, Zeus. ¡Yo puedo acabar con esta bestia! Te estoy ofreciendo algo más que ayuda, Kratos. Te ofrezco poder. Te ofrezco la Hoja del Olimpo. Fue esta espada la que acabó la gran guerra y derrotó a los titanes. Kratos, deja que la espada absorba tus poderes divinos. Solo entonces alcanzarás todo tu potencial. ¿Por qué me ayudas ahora? ¿Lo veis, dioses del Olimpo? ¿Necesitáis más pruebas que esta? Al poner todo su poder divino en el arma, Kratos se volvió mortal, vulnerable a las armas de la muerte. Ensangrentado y destrozado, sabía que para tener una mínima esperanza de supervivencia, debía recuperar la Hoja del Olimpo. Humillado ante su ejército espartano, Kratos se arrastró por el suelo. Entender este asunto personalmente. Atenea se ha negado a deshacer su error. Desde luego, preocuparse por una criatura como tú. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionas? Eres tú el que me traiciona. ¿Debo cruzarme de brazos mientras el Olimpo está en peligro? Tus manos ya están manchadas con la sangre de un dios. No dejas de atacar a Grecia sin importarte la justicia. Los dioses sois mezquinos y patéticos, y vuestro gobierno es débil. ¡No puedo tolerar tamaña insolencia! ¡Soy el rey del Olimpo! Mi manera es la manera de los dioses. Debes someterte y servirme de por vida. No sirvo a nadie. ¡Entonces no me dejas elección! No tiene por qué ser así, hijo mío. Esta senda es elección tuya. Una elección de los dioses es tan inútil como los propios dioses. Incluso ahora, mientras se acerca, ¡Tu último aliento sigues desafiándome! Todo aquello que has conocido ahora sufrirá por tu sacrilegio, Kratos. Nunca serás el señor del Olimpo. El ciclo acaba aquí. ¿Pagarás por esto, Zeus? ¡Puedes estar seguro! A medida que la vida abandonaba a Kratos, los brazos del Hades se extendían para reclamar su premio. Sobre los hombros de Kratos descansaban más cosas de lo que él creía. Kratos estaba destinado a traer un cambio tan grande que haría estremecer los cimientos del Monte Olimpo. Su muerte era algo que no podía permitir. ¡Ares! ¡Destruye a mis enemigos y mi vida es tuya! Se espartan, no vas a morir aquí. Esto no es el fin. ¿Quién eres tú? Soy la Titani de Gaia. La omnipresente Madre Tierra. He visto cómo te convertías en un poderoso guerrero. Y he estado contigo a lo largo de todos los sucesos de tu vida. Pero ya no podía mirar sin más. Te ayudaré a derrotar a Zeus. La muerte es una forma de escapar, Kratos. Que eres un guerrero de Esparta, no un cobarde. Solo un cobarde acepta la muerte. Yo no soy un cobarde. Entonces debes luchar. Te mostraré el camino a las hermanas del destino. Solo con su poder podrás derrotar a Zeus. bestia ¡Debo enfrentarme a Zeus! ¿Desafías al dios de la guerra? Kratos, ya no eres un dios. Zeus, el Olimpo y la espada que contiene todo tu poder estarán fuera de tu alcance para siempre. Tu única esperanza es encontrar a las hermanas del destino y viajar atrás en el tiempo hasta el momento en el que Zeus te traicionó porque solo entonces fue verdaderamente vulnerable. Dios de la guerra, ¿estás vivo? Ya no camino con los dioses. ¿Quién te ha adjudicado este tormento? Zeus. Mi único crimen fue ayudar a la humanidad. Cuando les llevé el fuego del Olimpo a los mortales, Zeus lo consideró una traición. Como castigo me hizo mortal y me condenó a ser salvajemente devorado cada día por este maldito pájaro. Y entonces... Al caer la noche, soy curado. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? ¿Durante cuánto tiempo he sufrido esta maldición? Realmente no lo sé. ¡Por favor, fantasma de Esparta, libérame de mi tormento! Has liberado a Prometeo del Tormento de los Dioses. Su carne ha contaminado los fuegos del Olimpo y la ha envuelto con el poder de los titanes. Estas cenizas te darán una gran fuerza, Kratos. Llévalas contigo y usa esta fuerza para derrotar a tus enemigos. Kratos, contempla la isla de la creación, hogar de las hermanas del destino. Aquí comienza el camino hacia tu verdadero destino. La isla está llena de peligros. Fue creada para evitar que alguien pudiera llegar a las tres hermanas del destino. El poder de las hermanas te permitirá volver al momento cuando Zeus te traicionó y mató. Cambiando así tu destino y el destino de otros. Gaya, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus. Esta historia de venganza ya se ha contado antes. Conoces al poderoso titán Cronos. Cronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo, de que sus hijos se levantarían contra él, que decidió aprisionarlos a todos en su vientre. Rea no hizo nada y contempló cómo sus hijos eran devorados uno a uno. Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos, fue incapaz de soportar otra pérdida. Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus. Rea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Cronos. Yo fui quien cuidó de él. Yo fui quien le mantuvo a Sal. Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Cronos. Pero mi necio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Zeus permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza. Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Cronos. Los necios que lo intentan. Tú eras el último al que esperaba ver buscando una audiencia con las hermanas del destino. Y tú eres el último del que esperaría que se convirtiese en un sirviente de los sagos. Sirvo y protejo a las hermanas del destino por la gloria de Zeus. El tiempo de Zeus se acerca a su fin. Mm. ¿Buscas a las hermanas para matar a Zeus? <risa> ¡Tú ya no posees los poderes de un dios, Kratos! ¡Dudo que fueras capaz de matarme a mí, y mucho menos al rey del Olimpo! ¡Déjame pasar y te dejaré vivir, anciano! No creo que eso sea decisión tuya. Descubramos al fin quién es el mejor guerrero de toda creencia. el destino. Así, Así es, es como debe, debe ser. ser. Al, Al final de tu viaje tu solo desea la muerte. muerte. Mi muerte ha sido lo que ha empezado este viaje. Los, los sabros sabros no te han concedido la victoria. Por lo que te has convertido, tu alma nunca encontrará la paz. ¡Soy lo que los dioses han hecho de mí! Escondidas dentro de la torre se encuentran las hermanas, que controlan los hilos del destino. Obtén el control de tu hilo y serás capaz de volver al momento en el que Zeus te traicionó. He luchado contra los guardianes del Hades y me he arrastrado fuera de los fuegos del Tormento para cambiar mi destino y por mis esfuerzos las hermanas han hecho brillar su luz sobre mí trayéndome al objeto de mi venganza Kratos el <risas> siervo de Ares ¿Recuerdas ese día, Espartano? Nunca olvidaré ese día. Esta vez, fantasma de Esparta,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 Nunca podrás cruzar. Piensas que puedes, pero no puedes. ¿Me escuchas? Mis alas son las que pueden cruzar. ¡Es mi prueba! ¿No sabes quién soy yo? ¿No has oído hablar de Ícaro? ¡Mi destino es cruzar! ¡No otro! ¡Esta es mi prueba! Las hermanas me concederán una audiencia a mí, no a ti. ¡Morirás, guerrero blanco! ¡Morirás! Llegaré hasta las hermanas del destino y usaré tus alas para hacerlo. Las hermanas no permitirán que tú, un dios caído, se vaya en su luz. cadenas de mi tormento. Es fuerte, pero demasiado pequeño para ser un dios. Incluso para un olímpico. Uh... Kratos. Kratos, todavía eres el guerrero arrogante y necio. No has cambiado. ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la Hoja del Olimpo y clavarla en el corazón de Zeus. Contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra. ¿La Hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años, desde el final de la Gran Guerra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 Fantasma de Esparta, eres un guerrero capaz y un aliado digno de los titanes. Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino. Nadie, ni siquiera un titán sabe cómo llegar a su templo. Pero se dice que el que lo haga obtendrá un gran poder. Te he dado la magia que me quedaba, Espartano, y te ayudaré a cruzar el gran abismo. Eso es lo que puedo ofrecer. De que pasar gratos, muchos dependen de tu éxito. Y si demostrado tu resolución para encontrar a las hermanas del destino. Sí. Sin embargo, sí. esto no es más, más gente que, que, que paso en tu misión de obtener una audiencia con nosotras.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 a su dios que le salvase, pero no viniste.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 ¿Cómo te enfrentas a mí, cobarde? ¡Yo estoy harto de seguir las órdenes de los dioses! ¡Baja aquí y enfréntate a mí ahora, Zeus!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 De mi camino. Tu resolución es admirable Incluso si está desencaminada Nadie puede cambiar su destino, Kratos Nosotras determinamos el destino de todos Fui yo la que hizo que los titanes perdieran la gran guerra Y yo he sido la que te ha permitido llegar tan lejos Tu destino no es matar a Zeus Ya no controláis mi destino Veo que Gaia te ha llenado con sus mentiras. Te he avisado. Déjame pasar. Kratos <ríe> siempre nos has entretenido. Pero has de saber esto, mortal. No hay mayor poder que el de las hermanas del destino. Si nos desafías... Morirás. desafíes al destino, Kratos. Porque nosotras hemos tejido los, los sucesos de tu vida. Y ahora, tu vida llega a su final. ¡Nosotras controlamos tu destino, necio mortal! ¡Podemos acabar con tu vida con un gesto! <risas> ¡Permitirte vivir! Busca en tus recuerdos, Kratos. La espada en la que te apoyas fue la responsable de tu victoria contra Ares. Sin ella Tú habrías sido el que murió ese día. ¡No Ares! Podemos cambiar tu pasado y fijar tu futuro. ¡Tal es el poder de los hados! ¡Nadie puede cambiar su verdadero destino! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! Ya no quiero jugar más contigo, Gratos. Este poder nunca fue pensado para un mortal como tú. Incluso ahora, mientras se acerca tu último aliento, ¿sigues desafiándome? No importa. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Las hermanas del destino te han ayudado. Algo inesperado. Las hermanas están muertas. Mm, te he subestimado. Un error que no pretendo repetir. el verdadero poder de un dios Digo, Kratos. Pero defenderé el Olimpo. Has de saber esto, hijo mío. Has comenzado una guerra que es imposible que ganes. Los hados ya me han concedido la victoria. No, Kratos! ¡No! ¡Atenea! Oh. Oh. Oh. Oh. ¡No! ¡Sacrificarás! Para salvar al Olimpo. No busco destruir el Olimpo, solo a Zeus. Zeus es el Olimpo. Ha sido él quien se lo ha buscado. Por miedo, Kratos. Un miedo que sentía su padre, Cronos. Un miedo que provocó la gran guerra. Un miedo que llevó a Zeus a matar. A su propio hijo. ¿Su hijo? De la misma forma que Zeus se vio obligado a destruir a su padre. Tú te ves obligado a hacer lo mismo. Ningún hijo debería destruir a su propio padre. No, no tengo padre. Dios tras Dios renegará de ti, Kratos protegerán a Zeus. Zeus debe vivir para que el Olimpo pueda perdurar. Si todo el Olimpo quiera negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. El tiempo de los dioses ha llegado a su fin. Recuerda Kratos, tienes el poder de controlar el propio tiempo. Te estábamos esperando, fantasma de Esparta. Los dioses ya son demasiado poderosos como para que les podamos derrotar. ¡Todo el Olimpo tiembla con mi nombre! Zeus es débil, Ares y Atenea están muertos y empuño la hoja. Podemos ganar la gran guerra, pero no ahora. Juntos destruiremos a los patéticos dioses y veremos el Olimpo derrumbarse ante nosotros. Galla, ven conmigo, vuelve a mi época.